llegado acá hasta un corner food que se llama <risas> Yeah, pero eso fue totalmente random. Pero bueno, me gusta en realidad. Me gustó. Eh, este es un corner food que le pertenece a Seiji. Seiji es el dueño coreano. Son dueños de la mitad de este país. Y tienen un corner food que es como de, de, de, de comida ilimitada. ¿Cómo se dice eso? Eh, es como un buffet. Y vamos a mostrar un poco las cosas que tienen para comer. Eh, el precio, si bien es un poco caro, pero si alguna vez te da de gordo y querés comerte todo, este es el lugar al que tienes que venir porque realmente la lleva. Se llama CJ Food. Eh, esto está ubicado en el Coex. Eh, el Coex es un lugar muy conocido acá en Seúl. Pagan un, un poco de dinero, bueno, un poco un resto como 20 dólares y comen todo lo que quieran. Pero es muy, muy, muy, muy rico y el sabor realmente eh, sabe muy bien. Así que ahí les voy a mostrar algunas cositas. Bueno, aquí ya terminamos de comer. Estoy con Oscar y Cristóbal, que están mis primores de mi vida. Ellos también trabajan en NOI, Aquí tenemos a nuestro productor ejecutivo general, super ultra mega ultra man de los conciertos. Y ya tenemos a nuestro super ultra técnico productor ultra mega de todos los eventos. ¿Cómo estuvo la comida? Estaba delicioso, pero fue mucho. De hecho, el tipo aprovecha de, de comer en estas veces que solo viene a Corea porque es la única vez que puede comer. Mucho No, de hecho la única vez cuando engordo cuando ustedes están acá Sabelo cómo ha sido tu experiencia trabajando, me refiero, más enérgicamente y con una posición mucho más importante y con sí. mucho más responsabilidad en el último año? Los últimos tres años han sido súper fuertes para mí ¿no? porque me ha tocado hacerme cargo solo de conciertos uh -huh. um, Me compartir Infinite juntos y uh -huh. fue mi primer show solo Y de ahí en adelante me ha tocado estar a la paz con Gonzalo, o sea soy el segundo, bueno, está Anatoly, que es la cofundadora Pero luego de los picos vengo yo en cuanto a posicionamiento Y quien ve relaciones más directamente igual que Gonzalo Y me toca parte super clubas porque me toca ver toda la parte logística Que más, la, el concierto si bien es pura técnica La parte de backstage, que es la parte logística de artista Es la más fuerte de todas sí, Culturalmente el coreano exige cosas que el latino no está acostumbrado a hacer Exactamente Por algo nosotros como productora, somos la única productora que hace tantos conciertos al año de, de k, de k Y ya tenemos la experiencia de poder trabajar Cape Es un tema súper complejo el, el tener que dar tanto en el gusto En cosas tan detallistas que para otras productoras es como Pero ¿para qué lo hacen ¿Por qué? Es como, porque así se debe hacer Es el trato de que ellos piden Y es... Lo primordial para que salga bien, o sea, la parte logística interna eh, es la base. Super Junior, que fue nuestro regreso con SM, fue, fue volver a trabajar con gente que no trabajaba hace tres años. Recibiéndolo, fue como, oh, bacán, que estés tú, cómo has estado. Eh, recibiendo felicitaciones después del show, todos muy agradecidos por la, por la gestión y... Fue un show que salió La Raja Acá en Corea, la, en la prensa salió que el, el show de Super Junior en Latinoamérica ha sido, hasta ahora, muchos medios lo dijeron Uno de los mejores shows de K-Pop que ha hecho un grupo K-Pop afuera Así que estuvo muy bien catalogado eso No, buenísimo No, el show fue, fue La Raja Y en cuanto a la la gente del sector VIP lo pasó sí. Corren, o sea, Estuvieron bailando ahí con, con las Nintendo Switch que habían atrás sí. Los paneles que tenían fotos Fue una experiencia bacana. Vamos a despedir este video también eh, Vamos a darle las gracias a Oscar Vamos a poner su redes social acá mucha para que lo sigan eh, Estamos acá en Corea junto a los chicos de Noix. Eh, sí, no debería decir los chicos de Noix porque es como todos Pero se entiende que el staff eh, más activo está acá en Corea en tema de negocios Y bueno aquí ya subimos a Oscar que también es una de las personas que trabaja en Noix Y que probablemente lo han visto por ahí en alguna oportunidad Ahora lo han conocido un poco más Quitando cámaras <ríe> Y eso Pórtense bien en los conciertos porque si no este de acá yo no soy, aeropuerto. No soy pesado acá claro, en los aeropuertos No, el pesado es Jacob, pero eso está Jacob. Sí, sí, sí, Jaco es sí. el que tiene que dar la cara o sea, que... Si usted quiere grabar en los conciertos <risa> y hacer la viola Si ve al Oscar, arránquese. Sí, sí. O si sí, me está está ve a, bien, a que está mí está también escondas, arranquese Si no le vamos a tener que quitar la cámara Vamos tenle... a <risa> <risa> despedir esto, espero que les haya gustado eh, Comimos mucho, en realidad yo estoy que vomito así como mal Pero amiga, un tecito verde para bajar la comida <risa> <risa> <risa> No me quedo con mi café que ni siquiera me he podido terminar bueno porque ustedes como... no estoy, estoy es saturado mm -hmm. ya despedimos de este video y eso muchas gracias por haberlo visto suscríbase denle un like sí acá sí acá, acá. acá, después, acá bye